Hola chicos, ¿cómo están? Soy Green Retroman, animador y diseñador de videojuegos indies. Ahora voy a jugar con un amigo que se llama Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, yo bastante bien. De hecho, ya entrando, me están disparando. Eh, Vamos a entrar. Entonces al de Deathmatch, ¿no? Sí, bueno, yo ya entré. En Deathmatch. Ahorita a ver si te encuentro. El juego se llama Room, es como si fuera un Doom. Ah, Juan Paloc, ya te vi. Oh, ya me eliminaron. <ríe> Dios, ¿qué pasa? A mí también. Oh, no. <ríe> ¿Qué es esto? Nos matan los rapidísimo. que hay de mi amigo. A ver. Ah, Oye, Dalia, no manches, está igualito. Shift, va. Sí, es la mejor copia que he encontrado. No dicen. manches, está súper bien esta cosa. Ah. Que literalmente es jugar room. Si sí, está igualito. Ah, y se ve súper bien. ¿Qué onda? ¿Cómo es que logran que esto.? Ah, eso ya me eliminaron. Dame igual. Ah, no. No oh, manches, ¿cómo es que logran o hacer tato, esto en No, Red. Sé. No manches, no logro matar a nadie. Somos dos. Ok, creo que debemos de entrar en el otro mod. Si quieres, al rato lo intentamos. Vamos a, ir. a ver si podemos un poco más. Me quebré a alguien porque... Ah. Me quebró a gente aquí en el vientre. Vamos a ver cómo cambio de arma. Ah. Ahí está. Ah, con los numeritos. Va. Entonces sí está más o menos igual que el Doom. Ah, qué loco si ¿sí te llamas Ringo Tromán? Sí. Ah, ya me mataron otra vez. Oh, ya cambiamos okay, ya de lugar. ya entramos en lo chill. Sí. Te recomiendo recomiendo so, parte el 3 Va ¡Oh! No, no, me lo maté Ah, oh, shit Eso soy malísimo <risa> <risa> Dios yo llevo cuatro. No manches, neta. Yo no puedo matar a nadie. Un para partirle su madre. No, no, oh, no. maté llamo. a alguien. Uh, oh, no, ah, perfecto. no, eras tú. No hay problema. No no hay problema. Igual si me ves que me, te me matas. Yo intentando matarte. <risa> yo te estaba intentando matar entonces. Ah bueno. Ah, entonces que no, buscaba hacer era a, a mí. <risa> Tal vez, no, no es cierto Ah, no me ah, caí son Desgraciados Somos dos tengo que meter el transporte Eso es bueno Changos, yo ya no sé dónde estoy No, ah, sí oh, Ah, Están haciendo mierda No, no, no, no, no, no Ya eh, maté a alguien más, al fin Se estaba escondiendo uh. Ok, ya, ya voy mejor ya llevo ¿Cómo a donde muertes? me mataste Ay, no, olvídalo ya, ya me fui de allá Como hay un teletransporte Uf, maté a alguien No, me mataron ah, Lo siento ¿Eres tú? Sí Ah, no manches Ah, no manches Bueno, ahí voy, ahí voy No estoy tan jodido Ya lo voy entendiendo esta cosa Está padrísimo esto, voy a volver fan de sí, Robles. Yo tengo una motosierra. Yo ya. Tengo una motosierra, desgraciados. No, me deben usar. Ah, no. Me mató un ninja. 7-7 <ríe> siete, siete llevo. 7 siete muertes, 7... Siete... Ay, Dios mío. Yo llevo, por el momento, una muerte. ¡Ah! Ah, oh, ya cambiamos de lugar No, no, no, no, no, no, no Me han matado Ah, no, no, no oh, shit. Ah, shit Ay, perdona <ríe> No, está bien, no me matan Me han matado a mí también Quien pueda más, quien pueda más, no hay ningún problema No oh, manches Hay alguien que andaba esperándome Ah. Ay, Dios mío, todo, todo el mundo aquí son buenos, excepto nosotros Sí A la próxima en el otro modo De hecho, creo que ya está el modo clásico Ah, sí, así se puede jugar como el juego de Doom, tal cual Una contra demonios aquí, bien chido Wow Bueno. Oh, no ¡Mare, desgraciado, muere De alguien Aquí no sé qué Ah Demonios, eso está muy. No ha matado a nadie ¿Belación? en este momento. Ah, ya me mataron. Yo ya maté a dos. Yo ya maté a otro. Llevo tres. Retro man lleva a cero, cuatro muertes. Mierda. <ríe> ¡Ah! Dos. Los pazos. maté. Está bien, está bien. No, no, no, no. Uf, uf, uf, uf. ¿Ahora estoy visto en tercera persona? ¿Qué pasó? Ah, qué loco, todos estamos en primera. Debes ya. haber bugueado. Jericho, no, me mataron. Jairo, no sé qué. Bueno, al menos ya maté a, le a alguien. Le un montón de uno. Hijo me vengo. Me venga el Haiko. Llevo otro, llevo 5 kills y me han matado. ¡No! Hay un desgraciado esperándolos a todos. Oh, no. Ah, ah me lo ganaron. ¿Me ¿Ganaron la kill? Sí. No manches, yo también voy a tercera persona. ¿Cómo es eso posible? Sí, no sé que fue. Oh, ya nos cambiaron. Uh. Ah, no, no, no. Uh. Tengo la escopeta chida, hijos de su madre, me voy a vengar. Dale, dale, dale. demasiado. Ah. ah, me eché uno. Ah, no, creo que no fui yo. Uh. Ah, estoy viendo tus muertes. <risa> estoy viendo a un tal a un retro Man! ¿Quién será ese loco? Ese loco que es no que tiene que ninguna muerte. <risa> <risa> Sí, sí. <risa> es que todo va súper rapidísimo No sé cómo Le hacen para sí, ganar este. Ah, tienes que saber jugarle. Sí, no manches no Mi segunda si después... partida del room A ver si después le intento al Al Team Fortress Ay, ¡Ah, yo me mataron! ¡Ah, no, desgraciados! Pues son de Team Fortress? Fíjate este... que no lo conozco. Se llama Team Fortress así, pero está, está chafón, ¿eh? o sea, es un personajes de Roblox y eso. No se ve como Team Fortress o algo. Eh, es que hay muy pocos juegos que se ven como su original, como Room, es de estos pocos. De hecho por eso pero recomendé porque como no es muy visto, Ajá. Por, o sea, pocos lo conocen, pero pues está muy bien hecho. Sí, eh, la verdad no, sí. Más que Oye, nada, tengo por una motocicleta. Te Va, para que la próxima... Ah, sí, a mí también ya me tocó. Ahora, como me, me regreso? regreso? Me ah, no. Ah. no, no, no, no, no, no, me revientan, me revientan, me revientan. Oh, no maté a nadie. <risa> Dios de mi vida, <risa> ya morí seis veces. Yo llevo dos apenas. Eh. Yo estoy bailando aquí, bien feliz. <risa> El viento cómo pasen por acá, cabras, no he a nadie. Ah, ah. Por eso, sí que en este juego sí entra muy bien el. No, uh. No, no, no, no, maté a alguien bien rápido. Ok, con la metralleta ya creo que se gana muy fácil Oh, ya nos sí, cambiamos de zona Agarro unas que son como caras, eso te da un montón de escudo Oh, eliminé a alguien Oh, no, me eliminaron Yo también A mm Hydeck -hmm. uh, o algo así <ríe> Otra vez a Hyde. Hay Doex bici, se llama el que eliminando todo el tiempo. Agarra las caras azules, eso te da un montón de vida, pero sí, un montón. Va, va, A ver, a ver. ¡Ay! las armaduras. Sí, unas y las amisiles. ¿no? ¡Sí! Ah, no, ¡No! ¡Mataron! Ya, con razón. Ahora de aquí, Yo Yo apenas llevo dos muertes. no A ver... Ah, un Tarreling de mal me está empatando. no Ah, se me acabó la metralleta y me mataron. Oh. Chale, esto está muy cabrón. No. Y me lo dices apenas. <risa> Uff, terminé uno. Otras muertes. Oh, ¿Cómo, ¿Cómo le da ese matando al Ando matando al que lleva más kills <risa> ¿Al Jairo. Casi todas las que lleva son por mí Ajá No, me acaba de matar Te acabo de regalar una kill con mi carna No. Ah, suma aquí No, Es que creo que este güey lleva lanzacohetes, algo así O sea, ya se vehículo el lanzacohetes Creo que está el centro más. Ah, maestro Ah, Jesús de Nazaret No, no, no, no, no no. <ríe> <ríe> eh, banda, no, no, sí, me... No, no, no, no, no Ah, aprovecharon que estaba cargando Bueno, recargando pues. Ah, su máquina oh. Estos uh, chicos están el muy... Locos Sí, demasiado No sé que ya están transformados para jugar esto, ¿no? <risa> que casi casi para jugar, ojo, oh, que estaba muy trastornado. Vamos cambiaron. Va. Oh. Ay, desgraciado. Coño bueno, limpio, me los voy a echar a todos. De un madrazo se mueren. Creo que con M, te es patadas. Ah, M con, con Q, metes patadas. Ah, con. con metes patadas. Va. No. Ay, dog I-Dog me mató Otra vez Es que ese bando así les sabe jugar me Ando buscando un cabrón Para partirle a su madre <risa> <risa> Ay, ¿Quién es ese? Ah. ¿Por qué maté a alguien? ¿No, es ah, no manches, no ¿Cuántas veces nos hemos matado entre tú y yo? <risa> no o sé, sea, creo que yo solo te he matado Tres veces, no es tanto Matado como dos, una no, dos. Ay, tío mío, Chimes. Oye, Cristian, felicidades por sus 200 subs. Gracias, joven. <ríe> <ríe> <ríe> ah, carambas, esto está muy difícil. Yo creo que ya está, y yo creo que ya nos vamos. <ríe> Oye, para cuándo mi ilustración? Ah, no, pues partícipele, joven. Partícipele al sí, los participe. comentarios. Ah, bueno, entonces ya con eso. Este, yo creo ah, que el... Participar. 15, ¿cuándo es? Mm. Bueno, para un el... Juego de dentro tío? de dos semanas. Un juego de una página que se llama Itch.io. Te juro que no la conozco. <risa> no, este, la página se llama Itch.io. Este... Ahí lo puedes descargar. Uy. Okay. pueden descargar muchos juegos, como los juegos de Steam y todo eso. Pero... Oh... Ajá. Ah. Ando masacrando a alguien. A su máquina, alguien me mata. Si <ríe> Tienes una patada, ya tiré a uno. Ya he tirado, lo es una patada, ya. Tengo motosierra, tengo motosierra, tengo motosierra, tengo motosierra. En el otro modo, yo ya maté a alguien con una motosierra. Oh. Mira, me ah. quedo bastante satisfactorio. No, ya nos cambiamos de zona. No. Ah, no, te acabo de ver. Ah. Toma, que toma, que toma, toma, no sé que toma, que toma, que toma, que toman, toman. tan sí. rápido. <ríe> Empezamos, es cosa de empezar a disparar a alguien, si le vas a matar a alguien? <ríe> Ese es mi truco. Mm, perfecto, es creo que lo usaré. Eh, <ríe> sí, yo ya lo había presentado. Ah, y agarra mucho el escudo. Eso te salva, ¿eh? alguna Así... Aparte me lo ganó High Yo creo que yo ya me voy. Mira, ni siquiera se ve mi nombre ahí porque no he matado a nadie. <ríe> <ríe> mueran todos, carajo, mueran. Sí, muera. lleva llevo una muerte, sí. Ah, ese OPEX se la sabe. Oh. Ay, lo que soy desgraciado. ¡Uy! ¡Ay, al fin mate Bien. ¡Ah, ya te vi. Un romance, sí, ya apareces. ¿Qué es KD? ¿Quién es KD? Ah. Chimes, Uf, no, no, no, está muy difícil. Hay un punto con una estrella satánica que te da vida. ¡Uf! Ah, ¡Ayuda! Uno de la escopeta que quita muchísimo y mata mucho. Lo malo es que... Bueno. Oh, Perdón, oh, Ya Yo tengo tres. No, yo, con... yo ya no sé ni cuánto. No. Ah, ¿cómo me pasé a...? Al ah, parecer con V te pasas a primera persona ¿Uno? A la tercera persona V okay. oh, oh, sí es cierto Ah, oh, pero no, no me acomodo Empecé a disparar, me acabas de matar Oh, no, ah, sí es cierto Me has traicionado, chaval ah, Lo siento <risa> Lo siento, tío <risa> <risa> Te juro que yo soy el que te acabo de perseguir disparando Oh, no <risa> Vendeta por mi pata <risa> ¡Ah! Llegado, ¡Ah! ¡Su máquina! ¡Ah! es <risa> ¡Ah! de ¡Ah! Ahorita sea, el que le va ganando es ¡Ah! no sé qué. Tengo azúcar. azúcar, desgraciado. azúcar, pues desgraciado. Oh, no. Tengo azúcar. Lo difícil es que todo el mundo se anda matando. Sí. Ah, creo que eres tú. Ah, ahora Cristian, ¿cómo estás? Te ando <risa> disparando con una base lística. Así. Es que voy a se disparar. <risa> me acaba de matar. Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo iba ganando que de pronto me morí? para bueno, superarme más que llevaba. ¿Cómo estabas disparando, <risa> ¡Ah no! A ver, ya, ya voy no, cuatro, no voy tan mal aquí. ¡Ah, vas ganando! Este mapa, como es más amplio Hay menos posibilidad de que te mate <risa> ¡Ya te encontré! Ah, no, este es otro es Me oh, perdí! Qué loco, creo que ibas de verde Ah, oh, cuando ibas de verde ya <risa> No, este gona anda ganándome mucho y el Saki Ah, ¡Pum! caramba pum, pum, chacala, chacala, chacala. Sí. Pum. Oh, ¿qué gritaron? Ah. Yo le bajé todo el volumen directamente Porque sí está muy fuerte Ese <ríe> lo dejo un poquito Para que se escuche Ay. en el video <tose> En el video de hoy J2T <ríe> En el video de hoy, chavales, vamos a jugar The Doom en versión de Roblox, pum, pum, chacalaca, pum, pum. Tengo azúcar desbriados. Uf. Uf, de la Ah, no, te Al mismo tiempo yo te maté. Creo que sí. Oh, tengo escopeta chida. Ven acá. Un balazo que les ah. Con uno van a ver. No. Oh, ¿Qué pasa? Me trae. Yo creo que la escopeta lenta. Bueno, la chida es mucho más lenta, entonces te quita mucho beneficio. No, el mapa este. No, malo! Mira, casi. Hazte loco oh, con no alguien, acabo de verte. Y vas de azul. Sí. ¿Para que voy de azul? Lo divertido es ver de qué color vas <risa> Con V Sí, de repente De repente cambia mucho el, el nombre no. y eso Sí, oye Lo divertido es que ves quién le estás matando O quién te mata Sí Si sí, de repente Ah, oh, estoy siguiendo a alguien Ah, no, no, eres tú <risa> Ah, no, uh -huh. Si sí eres tú <risa> un de trauma, Me acaba de matar, de hecho <risa> eres tú no, me mataste. Ah. por cuarta vez. Me lo siento. Uf, no, no. ¿Cómo salimos de este modo? ¿En lo siguiente pues sí. nos salimos del modo? Este, pues yo creo que ya, ya con este yo ya me iría porque todavía tengo que hacer unas cositas. Pero ya con esto, oh, okay. bastante chido para el video de hoy. Sale? Acabamos esta partida y que... y ya. Ah, y yo creo a que respirarse. ya. Sí, a respirarse. Sí, a respirar también. Sí, a respirar de tanto, correr y matar. No puedo creer que este juego se lea tan bien. Ah, no. Yo tampoco. Está muy bien hecho, la verdad. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Cómo le hace? No sé. Pregúntaselo a los diseñadores de los juegos más chidos. Luego están otros, que son, por ejemplo, algún Battle Royale, casi nadie lo juega, ¿no? Pero también es un Super Battle Royale. O sea, toma de todos los Battle Royale, excepto la parte de construir, uh -huh. y se los lleva, ¿no? Otro que es muy famoso, pero que es más un Fortnite que nada, uh -huh. es islam Battle Royale. Uh -huh. Bueno, si quieres jugar Fortnite en Roblox, ahí está esa recomendación. <risas> si quieres jugar un buen Battle Royale, como Poggi o algo así, entra con... Este... A Dawn Battle Royale. Un buen juego de zombies. Este cuarentena Z. El más parecido a GTA. Uy, yo creo que ya con bueno. esto. Ajá. El más lo... parecido a GTA es Heartbreak. Ya. Yeah. Bueno, recién... La verdad fue un gustote. Sí, estuvo bien chidoris. Hay que volverlo a hacer. Si llega una segunda parte, nos vamos contra demonios, ¿va? ¿Va que okay, va? En el tercer modo. Va... Bueno, pues yo ya también me despido de los chicos del video Y pues uh -huh. nos vemos chicos Muchas gracias por ver el video de hoy Espero que se hayan divertido Que les haya gustado, entren a jugar Roblox Está muy cool ese juego Y pues igual y un día jugamos otra vez, ¿no Pablo? Claro que sí Va que va Pues Si se da la ocasión lo no quería que vea Órale <ríe> uh -huh. pues Pues nos vemos chicos, bye bye Hasta la próxima blah, blah, blah, blah, blah.